Vamos a resolver este ejercicio en el que nos piden en primer lugar hallar el equilibrio entre una función de oferta y una función de demanda, dado que nos hablan de que se trata de una economía autárquica. A continuación nos dicen que ese país se abre al comercio internacional con un precio internacional de 150 unidades monetarias y finalmente nos dicen que supongamos que se pone un arancel, que es un impuesto a las importaciones. Vamos a ir resolviéndolo paso a paso. En este primer apartado, A, nos piden calcular el precio y la cantidad de equilibrio suponiendo que se trata de una economía autárquica. Esto significa que no tiene relaciones eh, comerciales con el exterior. Por lo tanto, es simplemente resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son las eh, funciones de oferta y de demanda. Tenemos aquí las que nos da el enunciado y sabemos que en el equilibrio la cantidad ofertada es exactamente igual a la cantidad demandada. Por lo tanto, 10p menos 60 es igual a 12.000 menos 50p, 60p son 12.060, y el precio de equilibrio será 12.060 dividido por 60, que son 201 unidades monetarias. Si sustituimos este valor, ya sea en la oferta, ya sea en la demanda, obtendremos la cantidad de equilibrio. Yo he optado en esta ocasión por sustituirlo en la función de oferta. Cantidad de oferta es igual a 10 por P, que son, en este caso, 201, menos 60, que son 1950 unidades. Ya digo que daría lo mismo si hubiese sustituido en la función de demanda, lógicamente, puesto que se trata de una, de una situación de equilibrio. Gráficamente... Aquí tenemos que la función de oferta tiene pendiente positiva, la función de demanda tiene pendiente negativa y el equilibrio se produce para un precio de 201 y una cantidad de 1950. En el apartado B nos piden suponer que ese país se abre al comercio internacional, siendo ese el precio vigente en el comercio en el extranjero de 150 unidades monetarias. Y nos piden calcular cuántas unidades de ese bien se importarían. Vemos que a ese precio de 150, los productores nacionales estarían dispuestos a ofertar 10p menos 60, es decir, 10 por 150, menos 60, que son 1.440 unidades. Como se puede apreciar, es una cantidad inferior a la que ofertaban cuando el precio era superior, cuando era 201, dado que es menos atractivo. Eh, menos atractiva la producción y venta de este bien, dado que el precio ahora es 150. Eh, sin embargo, los consumidores van a desear eh, adquirir una cantidad mayor, dado que el precio es menor, la cantidad demandada será 12.000 menos 50p, es decir, 12.000 menos 50 por 150, igual a 4.500. A ese precio de 150, los productores nacionales están dispuestos a ofertar 1.440 unidades, mientras que los consumidores desearían adquirir 4.500 unidades. Por consiguiente, las importaciones es la diferencia entre ambas cifras, que son 3.060, que es ese, ese segmento que tenemos ahí en, en el gráfico. Esa diferencia que los productores nacionales no ofertan se cubre con importaciones. En el apartado C nos pide que supongamos que se pone un arancel de 10 unidades monetarias. Un arancel es un impuesto a las importaciones. Puede tener fin recaudatorio o fin de proteger a los productores nacionales, por el motivo que sea. La cuestión es que lo que hace es que cada unidad de ese bien que entra por la frontera tiene que pagar 10 unidades monetarias. Por lo tanto, ya el precio no es 150, sino que es 160 nos pide calcular la recaudación por el arancel y la pérdida de eficiencia. El precio era 150, ahora se ve incrementado en 10 unidades hasta 160. Aquí lo tenemos. Claro, tendremos que calcular cuál es la cantidad que a ese precio ofertarán los productores nacionales, qué cantidad desearán consumir los consumidores nacionales y la diferencia serán las importaciones. Sustituyendo ese valor de 160 en la función de oferta, tenemos que 100 por 160 menos 60 son 1540, que es lo que ofertan los productores nacionales. Aquí lo tenemos en el gráfico. Igualmente, si sustituimos en la función de demanda 12.000 menos 50 por 160 es 4.000. Eso es lo que desearán adquirir los consumidores nacionales. Y las importaciones, por tanto, serán la diferencia. 4.000 menos 1.540 son 2.460 unidades. Aquí las tenemos en el gráfico. Esas son las importaciones, 2.460. Bien. ¿Cuánto se va a recaudar por el arancel? Pues si se van a importar 2.460 unidades y cada una de ellas va a pagar en la frontera 10, o sea, por cada una de ellas van a pagar 10, pues... 2.460 por 10 son 24.600, que es el área de ese rectángulo que tenemos ahí. Es lado por lado, ¿no? el lado grande es el número de importaciones, 2.460, y en vertical mide 10, porque eso es, ese es el importe del arancel, ¿no? la diferencia entre 160 y 150. Esta área que tenemos aquí, es el excedente de los consumidores antes de la fijación del arancel, puesto que muestra la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar y aquel que efectivamente pagan. Están dispuestos a pagar 240, 239, 238, que han precios superiores a aquel que van a pagar, que es de 150. Sin embargo, este excedente de los consumidores se ve reducido cuando se pone el arancel, puesto que van a pagar 150. Aquí lo tenemos. <coughs> Ahora el excedente de los consumidores será 4.000 por 80 partido por 2. El área de ese triángulo, el 80, es la diferencia entre 240 y 160. ¿no? Base, 4.000, altura, 240 menos 160, que son 80, partido por 2, que son 160.000 unidades monetarias. Esta, esta área que tenemos aquí son las importaciones. Y tendremos también el excedente de los productores, el excedente de los productores antes llegaba únicamente hasta el 150, puesto que ese era el precio, y hasta el 1.440, puesto que esa era la cantidad que vendían. Vamos a verlo en el gráfico. Esta es el área, pero ahora, dado que van a vender a un precio mayor gracias al arancel, van a vender a 160 y van a vender una cantidad mayor, 1.540, el área del excedente de los productores nacionales ha crecido hasta ahí. ¿Qué vemos? Que hay, hay dos triangulitos que se han perdido porque el aumento del excedente de los productores y el aumento de la recaudación no es suficiente como para satisfacer la pérdida de excedente de consumidores que se ha producido. Esa es la pérdida irrecuperable de eficiencia, que son esos dos triangulitos que tenemos ahí. Vamos a verlos. El excedente de los productores, 1540 por 154 partido por 2. 154 es la diferencia entre 166, nos da 118.580. Y estas negras son esa pérdida de eficiencia de la cual hablábamos Anteriormente, esa pérdida irrecuperable de eficiencia, que la podemos calcular como el área de esos dos triángulos, base por altura partido por 2. 1540 menos 1440 son 100, por la altura, que es 160 menos 150, que son 10, 100 por 10 partido por 2, es el primer triangulito, y el segundo triángulo es base 500, que es 4.500 menos 4.000, por altura, 160 menos 150, partido por 2, es decir, 3.000 unidades monetarias. Esa es esa pérdida irrecuperable de eficiencia que incorpora el arancel. Podríamos haberla calculado igualmente como la diferencia entre el excedente del consumidor y el excedente del productor antes de la fijación del arancel y la suma del excedente del productor, el excedente del consumidor y la recaudación una vez que se fija el arancel nos iba a dar necesariamente esa misma cifra.